Ligue Harer raramri napu rusleni rega aniide Tabde yerio huna melinarga yena Machinara iteli liga legal wewel rakatable chanegru Mama yel grema argüesko napu honorug mejura morilge hena napuri gararamriku Al Argü Cristo anilime. Ramue katable mayeria Cristo co Cristo se basa ca pecha machibogo cheri pueblo kanawigo Ramueca la marchia, cochin en yerio. Ligalieta, te a quega Jesús, napulig venir el día al ir apchí, a niile, Emi ka la machi, nechi, lig cochin a ptegm No chigo machigo emi Alwe hué naponechi jura hekna Nectable pebone pebo ne na Neka na huaje na. napura vichaja Ligue emica tabre machi alwe, neca la machi, neca alwe tegme kame, alwe esmine chihura hekna. Ligue alwe aramli esusi chapinári le, no habita blechgo hume valeco alwe aramli. Honorúgme tablechona skile, na porigara aramli esusi chapimera. Huecar aramli rabis chigle, honorúgme mesco esusi. Ligue anile. Yerioka rasematri sematri mehu noche natra, pebo ne pina tga, na pu tabre unmeva alarga natame ni marwe. Pineli algo Cristo Hukru cru semarga newame guame Hare ne bariseo ma chile alarga i chga ienyo alamri petabre bariseo. Alí Hare alwe y bariseo, lígavele huele, me son taro Jesús pinliga Rigesus Rega Anile Nekape Ukabi Mechas Merjena Emi Yuga Ligmasime Oraneku Napati Alwen Naponechi Hura Emi Kanchi Yamla machigo Tabler Rewi Melgo Emi Nechi Seba napune Asimela Lige Alwera aram Hurio Abopi Rega Anile Cochina Sime Orawi Yerio Napuramo Tabler Reibua Ale la e uche na orale. napu jare raraml jurio mochi, al hue uchejare yuga, napu se unarga raich meju. A uche Benirmya, uchejare Ramwe Simaura Yerioani ramue, si maurao table ligue tabler y borao. Ligaminami tables de baurao, napu se me abone. Chonoribche arariga. Ligma a begu kachi, esuska ueti lisle Ligbilera bilera hichleru bilera agua gmera hicha. Nera ligrau yerzaca ne ra masi ligba hiba agua Ararga Anime Nile onorugmera chalera ya anerugme. Aruerio napurau Yerinechi chie arquerio Bawi Machinra Bawi chinmra nehimehu iwerli Yera ishil ka nile, rarambri napuiki rabichigme hu, esus rachaligra, granaremli nilgo, honorugme alguara. Rarambri ka tableschon area mochile alguargua. Tableschon moga salime esusi kupare bogache. Jare rarambri akesa aranichi esusi. Anile alguerarambri. Rabichia yerio ruwimme napuane honorugme. liga jare rega anile. Yerio es susi, al huéscristo ju. Hu. Napu aramli buinaml ju, chatre bohechi. Lig anile. Cristo ca pecha y giro galileachi o chermli juco. Yane rugme raislica, honorugme chalira ani. Cristo rabin hareme nimio. Ligale beleni, anilicho chermio. Napu bestegme nile rabi. Li ca nata mochile. Ligue ca raichle aboipi. ragalem nile susi. Ligue jarechigo tabregale menile. Alariga nata mochile. Jare raramli, esusi susi chapinale. No vi tabrechigo, huésite chapil rico Ligue isa, al sontaro. rabale, ligue bariseo, Rukele al rega. Chonega Table a parpuche. Ligue sontaro canegele. Tablecina que menir ramoe, aliena se matri raichme, napuyena, al Ligue Bariseoka ca anile. Maumeriru ru e michigo alwe diote alargara ram Alwe hué alargaram jurión Liga alwe Bariseo Ewelara ma vischigle alwe chalira. Tables ne niru ramuca ni ble alwe hué alra. Ra ramri cana puiki chalira Tables peta machis Moisesi ni la Alwe Suse oyermca pese Unarga arga Honorugme ma la suwab galwera ramri. Lico bilerio anelime anelimeru bilera ichli. Aluerio kabariseo nile, lig simile bileruco ko esuse nemia lige anile. Rega ani ramuenila nila kan. table licencia nigme niru, ramuen abrugagastigarwa, bilerio tabre a kesga ramuenha aboi ara bilerio. Lawela machame hukrubach Choniga alan Anile Uchehare le uche jare rarambli. galileachi galilea chibestegme niragra icha mué. Puele ne ya ne rugme, no rugme nira. Lige ale machimela Table galileachica, Nawamio vilerio, na pu ane no A liga pilipi simibales kua